El cara cortada es Franco Ábrego Díaz, eh, alias el cara cortada, ¿por qué? Porque él tenía una importante cicatriz en su rostro, eh, por la cual se sometió a una cirugía reconstructiva facial en 2014, cuando estaba preso, o cuando estaba, mejor dicho, en el sistema penal juvenil, porque se lo autorizó el Ministerio de Salud. Él se sentía estigmatizado, entonces el Ministerio de Salud para eh, eh, justamente atender su situación, accedió a que él pudiera someterse a una cirugía. Pero Bien. de allí viene el apodo de cara cortada. Este joven, decimos, es conocido como uno de los angelitos de la banda liderada por la Yaqui, porque en 2012 empezamos a oír de él en las noticias sí. y el mundo delictivo empieza a hablar de él, porque justamente eh, formaba parte de un grupo de la Yaqui la mujer que eh, lideraba una banda narco en el oeste de Goy Cruz. Sandra Jaquelina Vargas. Le dicen a Jackie, pero ese es su nombre. Quien hoy purga una condena de 15 años de prisión. Eh, esta mujer que lideraba la banda tenía a un grupo de jóvenes que se encargaba de cuidar los lugares donde se escondía la droga o que enfrentaba... A aquellos que eh, querían ganar terreno en un lugar que le estaba reservado para el manejo de estupefacientes. A ellos se los llamaba los angelitos, Consideraba en ese momento. su territorio. Entonces claro. se los llamaba los angelitos. Bueno, justamente el cara cortada era uno de los angelitos de la Yaqui, por eso en 2012 eh, empezamos a oír de él. Eh, y en el mundo delictivo se empieza a hablar de él porque fue hallado culpable de tres asesinatos. Por eso termina en el sistema penal juvenil, en ese que dos años después le permiten acceder a una cirugía reconstructiva y demás. Pasado el tiempo vuelve a ser noticia este hombre de 26 años justamente... A raíz de la desaparición que mencionábamos recién, la de Nahuel Ampuero, porque como les contábamos, testigos dicen que por última vez vieron al joven desaparecido en el domicilio de la madre del Cara Cortada.